Muy buenos días, Amado. Buenos, sí, buenos, buenos días, Carolina. Buenos días, días. Yerjana. Parece que yo llegué en un vehículo de Ruta 56 Autoimport. <risa> <risa> Está buena esa. <eso? risa> eh, saludo a Henry desde aquí. Hoy quiero compartir con ustedes un tema relacionado a lo que es la reforestación. Este mes de octubre se dedica a la reforestación. Por eso ustedes ven... Tantas actividades relacionadas con este tema tan importante, porque no hay mejor negocio que plantar un árbol. Nos dan medicinas, nos dan cobijas, nos dan agradables temperaturas, nos dan alimentos, nos dan también eh, cobijos, madera para nuestra, nuestro hogar. En fin, también nos dan oxígeno para nosotros poder respirar y nos proporcionan... Eh, tantas cosas elementales para poder vivir. Y este mes de octubre se dedica a eso. Y yo envié a producción algunos eh, videitos bien cortos y otras Gracias. fotos de un trabajo que estuvimos haciendo. Ahí está Chop, eh, la, la, la foto anterior. Eh, Esa es, ese es un no. ese es Un, un, hooky. un hooky siberiano sí. Él también estaba en la jornada de reforestación Ese es tuyo sí, sí. Sí. Estábamos plantando árboles ¿Tú sabes dónde, Amado? No, ¿Dónde? En el Alto del Rayo Jesús, el alto del rayo. Reserva Científica Loma Quitespuela Así Desde aquí es. un saludo grande A los directivos de Loma Quitespuela mm -hmm. También a los Detrás de la canela Sí, también a los directivos de, de Del CEMPA A los de Medio Ambiente Provincial, a Flérida, a, a, a, a Kenia, a todos los que Estaban, estuvimos allá En esa zona eh, Nace El río Los Morones sí. Y nace también eh, Río Cuava una parte viene a dar agua a San Francisco de Macorís. Sí, la parte de Cuava. La parte de Cuava. Y otra parte viene a dar agua a la provincia María Trinidad Sánchez. Para que ustedes observan la importancia de esto. E ese afluente de boba. Ah, no que so para, el Que va para el agua? Eh, No, ah, okay. va, va a derecho y se usa como agueducto para María Trinidad Sánchez. Tú sabes que el conuquismo ha deforestado toda esa sí. zona. Eso hay que, hay que reforestar sí. y, y tratar de vigilar y controlar el tema del, de, la quema, de la quema y esas cosas. Sí, precisamente era un trabajo de restauración que se estaba haciendo. Okay. En las reservas científicas, áreas protegidas se hace programa de restauración con especies endémicas de ahí, de ese mismo entorno. Especies... Eh, que tienen que ver con ese entorno como la guásara, la mara, la cabirma, la cola, el cupey, eh, la peonía, que son de ahí. Entonces esas áreas que estaban así degradadas. Le faltó la sigua. La sigua también. Porque... Le coge mucho tiempo recuperarse a la naturaleza. Entonces lo que se hace es una ayuda de recuperación. Usando esas especies endémicas, y así entonces se pueden recuperar rápidamente esos entornos y decía cuán importante tuvimos que caminar mucho sí amado sí. y hacer mucho ejercicio sí. y llevar sí. a, a lomo de mulo ya me imagino. pero vale la pena sí. todas las, ahí las brigadas de medio ambiente se involucraron la de la reserva científica Loma Quitespuela también su director, su esposa estábamos ahí colaborando con eso lo importante de esto es que agua que se consume en Nagua, en María Trinidad Sánchez, ciudadanos de aquí, de San Francisco de Macorís, y con la reserva científica Loma Quitespuela, colaborando para cuidar, proteger, recuperar ese entorno del nacimiento de los del río los, los morones, que es la que da y suple agua. La naturaleza no tiene frontera. No no, así es. no, no, no, el medio ambiente no tiene frontera, así es. es un asunto que nos toca a todos, por eso el polvillo del Sahara <risa> recorre 6.000, 9.000, 10.000 kilómetros, sí. llega y hay influencia de su presencia en todo. Nuestra geografía nacional, igual que el Mira Caribe, el eh, las Amazonas, Amazonía. Mira el río Yaque, el río Yaque cruza el país entero. Sí. Y por eso es Yaque del Norte sí. y Yaque del Sur, pero sí. es el mismo Yaque. sí o sea no, que... Y la zona donde nace, exacto son zonas comunes, Río Yuna, Río Yaque, exacto. Eh, allá arriba en, en, en la cordillera central. Eh, óigame, estuve por allá por el blanco, allá que tú mencionas, donde nace Tireo, donde nace Yuna, y esas son unas bellezas que hay que preservarla y cuidarla. ¿Cuál es el objetivo de, de estos pequeños videos? Hay uno donde yo también estoy hablando, si lo pueden pasar, es precisamente hacerle un llamado a la población. Ahí está, le pueden dar audio si, si se escucha bien. Estamos en la Reserva Científica Loma Quitespuela, en el mes de la reforestación. Y esta vez lo haremos en una área para restaurar con especies endémicas de la Reserva Científica. Y precisamente estamos en la, en la cuenca del río Los Morones, que surte de agua fresca a María Trinidad Sánchez. Y estamos detrás con árboles de, de cola. Que sus frutos sirven de energizantes para que las aves migratorias puedan abastecerse y continuar su camino hacia otras áreas. Esto es el momento para colaborar con la plantación de un árbol en este mes de la, la reforestación y recuperar las áreas protegidas y las cuencas hidrográficas. precisamente, gracias a producción precisamente hacer un llamado a toda la población eh, solamente nos quedan historias de los ríos historias de decir yo pescaba ahí amado sí. yo ahí eh, eh, toma, eh, sacábamos camarones sacábamos tilapias y solamente nos quedan la historia hoy sí. prácticamente en la mayoría de los ríos no, no queda nada y todo ha sido por la intervención humana, la intervención de cada uno de nosotros y también por la falta de responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque es un patrimonio de todos, es una riqueza de nuestra nación, es una riqueza de todos nosotros. Recuperarlo cuesta trabajo, cuesta muchos recursos. Mira, cuando yo subía en los años 70, 70, 71, a, a, a, a la explanación donde tengo la casa... Yo recuerdo que habían unos ríos subterráneos que, sí. ven, que salían y eso regaban bueno, todo. Y uno de ahí bebía agua y cosas. Sí. Óyeme, de eso no queda ni seña de que existió. Sí. Allá. sí. Eso es una cosa lamentable. Sí, ¿no? y eso es que solamente nos queda la historia. Hay una llamada. Buenos días. Vamos a ver, buenos días. Buenos días para todos. Buenos días, buenos días. Eh, Hola, Juan. Eh, señor Julio, Sí. La amante viceministro. ¿Cómo está, hermano? Ah, el doctor. El medio ambiente, el mismo doctor que me viste en casa todavía. Sí. Qué placer escucharlo, doctor. Óyeme, esto Es una inquietud mía desde hace mucho. ¿Qué es lo que vamos a hacer, los Exterminadores de la fuente acuífera A través de la extracción de los materiales que sostiene el flujo de los Como graba... ...arena y demás agregado, porque da pena que ahí mismo en la puente de Jaya, que va a Tenares, la mano derecha, hay unas dumas de arena, de grava y otro material fino del río, que parece como que el río se pase, por ahí se van los ríos, y se van agregando, agregando, agregando, y si las paredes ahí se rompen, tienen que llamar todos los baratos que es pesado pesados, para poder viabilizar el tránsito viabilizar de el tránsito. de Macorilla y Tenares Tenare. a ver a ver qué es lo que está pasando con la gente Sí, muchas gracias doctor, verdaderamente que este es un tema fuerte y también de un desafío grande que nos toca a todos nosotros colaborar como ciudadanos de cuidar nuestras reservas de agua, de cuidar nuestros ríos para que la historia que se escuchaba antes de que ahí había vida, vuelva nuevamente a florecer pero necesitamos la intervención de todos es imposible hacerlo solo y desde aquí en este mes de la reforestación les hacemos un llamado para que haga el mejor negocio, plante un árbol y cuide un río, muchísimas gracias Gracias a Fulvio Ureña por su comentario. Nosotros, señores, vamos a los Whatsapps. Vamos al contacto con nuestros amigos televidentes a través de Whatsapp. Adelante, Carolina. ¿Sabes qué, Fulvio, a propósito de la incentivación a sembrar árboles? Una empresa financiera privada, eh, muy importante del país, vemos que sembraron alrededor de mil árboles. Y que bueno, el compromiso social y ecológico es importantísimo en estos momentos que se vive una situación muy difícil y que ha afectado muchísimo el tema del COVID porque se ha descuidado el medio ambiente en el mundo por el enfoque de salud que hay en estos momentos. Que hay que seguir incentivando y motivando esto. Vamos entonces a recibir esta llamadita y luego seguimos con el WhatsApp. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Sí, adelante, lo escuchamos. Sí, dígale, general, dígale, dígale, dígale, por el canal, que se ponga la pila porque que están acabando aquí los tiros con la gente, con la... Oye, ¿En qué, no ¿qué sector? ¿Eh? ¿En qué sector usted vive, mi don? Yo, aquí en la villa La villa Nos han llamado mucho de esa zona Sí, pero que, que no, ese hombre no está, no está haciendo nada Que vaya para allá, para tu casa, para allá Gracias Bien, bueno. Bien muchas gracias No es fácil, no es bueno, fácil Ahí está, ahí está la denuncia Vamos a ver si la Policía Nacional hace caso, ¿verdad? Así es, amado. Vamos a seguir entonces con los WhatsApp. Iván de los bullones dice.